A vivir del cuento, a vivir del cuento, a vivir del cuento, a vivir del cuento. No sirve absolutamente de nada, que digan que eres buena gente, que eres una persona honrada, que eres alguien de decente en el mundo en que vivimos solo viven los vagos y vividores que se agarran fuerte como un clavo al servicio del resto de sufridores a vivir del cuento a vivir del cuento A vivir del cuento. A vivir del cuento. No sirve de nada vivir correctamente. Si después ves que los que te dirigen, no importa quién sea, ni el origen. y ven como reyes con lo que delinquen. Y llega un momento en que estás cansado, y tratas de mirar hacia el otro lado, y comienzas a delinquir de tu costado, y a la primera de cambio, ya estás penado a vivir del cuento a vivir del cuento a vivir del cuento a vivir del cuento Paparai papá, papá, papá, pa para Paparai para papá, papá, para papá, para papá, papá, papá, papá, para papá, para a, vivir del cuento, a vivir del cuento. Ah, a vivir del cuento A vivir del cuento A vivir del cuento Y llega un momento en que estás cansado Y tratas de mirarse hacia el otro lado Y comienzas a delinquir De tu costado y a la primera de cambio jeje, ya estás penado a vivir del cuento a vivir del cuento al vivir del cuento a vivir del cuento a vivir del cuento